¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards Bueno chicos, me estáis pidiendo fuertemente que traiga mucho más Crash of Cards al canal Vamos a hacer una muy buena apertura de máquinas chicos Ya veis el dinero que tengo, tengo 5600 de monedas Y lo vamos a abrir en este vídeo, así que dejad un like Si queréis que siga trayendo Crash of Cards con más frecuencia Y suscribiros si no lo estáis chicos Y venga, vamos a empezar, que sé que tenéis muchas ganas Así que venga. En la primera máquina, chicos, vamos a tener 56 máquinas por delante. Ahora haremos un recuento de los coches que quiero y no quiero. Bueno, por aquí está la scooter. Porque el scooter ¿Por qué coches fusionados? Los tenemos todos. Ya lo sabéis. En el canal siempre estamos a lo último. Y nada por nuevos coches. Pues me podría salir el Sparky. O sea, oh, perdón, el Chispas de legendarias creo que nos faltaba el transformable que no lo podemos tener por las gemas a ver si conseguimos una buena cantidad de gemas chicos para poder tener ese transformable nada como veis por aquí hay algunos que no tengo a ver si nos saliese el taxi de londres de carreras 1950 alguno de esos coches nuevos chicos Dejadme abajo en los comentarios si tenéis los últimos coches que han salido en el juego. Nada morada de momento. Por aquí tenemos el coche rotativo. Bueno, todo lo que sea que... Bueno, coches no maximizados, mejor. Ahora, si están maximizados, pues bueno. Le... Vamos a coger las gemas y no nos vamos a quejar. ¿Eh, chicos? Vale, común. Ya sabéis cómo va esto. Hay comunes raras, épicas y legendarias. A ver si salen legendarias, chicos. Hace tiempo que no veo ninguna en el canal. En el coche apoyo, como veis, nos dan dos gemas por ser rara. Aquí tenemos la común. El mini auto. Bueno, 50 máquinas todavía por delante, chicos. Ahí está. Bueno, el último vídeo que subí, chicos, era de Brawl Stars la verdad, que subo otro tipo de juegos y entre esos juegos que subo, la verdad que Brawlestar sí que le dais apoyo, sí que os gusta un poco más. Entonces, me estoy viendo, no sé, la necesidad de haceros más vídeos de Brawlestar porque veo que os gusta. De momento, voy a subir Cross of Cards, que es lo que más me gusta a mí. Lo seguir subiendo siempre, ya lo he dicho una y mil veces. Pero bueno, Brawl Star es un juego que a mí me gusta mucho. Dejaré por aquí el enlace para que veáis el último vídeo en el que hago una apertura de cajas en la que no tengo muy buena suerte y me enfado un poquito. Bueno, Ariete. Entonces, lo que vais a hacer también abajo es dejarme qué tipo de juego os gustaría que subís al canal. Yo os digo que me tienen que gustar a mí para poder subirlos. Porque si no me gustan, no lo hago gusto. Vosotros tampoco lo vais a, no vais a estar. Aquí está el coche clásico. Hemos pasado ya las 100 sí, gemas, chicos. Nos habíamos quedado sin gemas. Después de haberlas gastado, creo que fue en el... Bueno, el nuevo coche épico. Nada. Vamos a ver si conseguimos una, una buena cantidad de gemas. Por aquí tenemos el coche que ya ha salido. El monogulum. Ojo épica, del camión de troncos Chicos, este está muy chulo Si habéis tenido la oportunidad de jugar con él Ya sabréis que Cuando rompéis un árbol Va recolectando madera Y luego la utiliza como balas, como balas extra En el cañón, ¿vale? Está muy chulo Es muy bueno de tener Pues, te añade una, una bola o dos Extra en el cañón Vale, ahí teníamos el polar Va, bueno, el fantasmal, coche que está muy bien de diseño, por qué engañarnos. La carretilla de mina, ahí están los cochos ocultos, que ya esperábamos un nuevo coche oculto chicos, y Crash of Cars que está tardando mucho en traeros un nuevo coche oculto. Van ya una gran cantidad de actualizaciones y no lo traen. Bueno, ya sabéis lo que se dice, que... Lo bueno, se hace esperar y espero que el próximo coche oculto sea la leche. Chicos, sea difícil de conseguir. Bueno, que esté chulo, que esté en un muy buen mapa. Bueno, que lo podamos tener en este canal, como con todos los últimos coches ocultos. Hot Rod chicos. Venga, que ya llevamos unas cuantas. Aquí tenemos el plátano. También vamos consiguiendo esos coches para futuros coches fusionados. Que podamos fusionarlos rápidamente. Coche de policía, ya lo tenemos al máximo. nos está una gema por ser común. Coche de lujo, más de lo mismo. Morada. Ojo al coche de Springs. Que fue uno de mis coches favoritos al principio del juego. Ojo, épica. Bueno, la furgoneta teledirigida. 5 gemas. Not bad. El car. Bueno, a ver si nos sale alguna cosita nueva chicos Alguna legendaria Uy, mira, épica Podría salir el Chispas Que no lo he tenido todavía Y Me gustaría tenerlo Porque he visto que con él Y es la, la leche chicos Es muy bueno. bueno No vas a tener suerte ahora Sale el de Minas coche de bebidas, van faltando 21 máquinas ahora una menos, nos sale la scooter épica ah, mira que han salido épicas y es incapaz de salir el chispas. mira que solo pido un coche ¿eh, chicos estamos así de tranquis, una muy buena apertura porque es una muy buena cantidad de monedas y ojo que todavía no ha salido legendaria chicos y eso no me gusta, ¿eh? Bueno, la hormigonera, la tengo maximizada. Otra común. El insecto. No, hombre, no, no te salga. Me vamos a terminar. Con bueno, la cardilana la mejoramos un poquitín. Pero no me está gustando, ¿eh, chicos? No sale ninguna de la que queramos. Qué lástima. Mirad que es una buena cantidad de máquinas, ¿eh? Y cuando no se tiene suerte, no se tiene suerte. Que sé que muchos de vosotros os enfadéis un poquito. Y no chicos, es Crash of Cars, a veces tiene suerte, a veces no. Y mirar a mí lo que me está pasando ahora mismo. El calabaza, bueno. 10 máquinas, chicos. 10 oportunidades de terminar esta apertura muy bien momento me parece a mí que no Bueno, bueno Nos ha salido el explorador Menos mal Venga, va Primera máquina de las 10 Y empezamos muy bien Y esta segura Que va a ser legendaria Ay, qué lástima Vale, la scooter Venga, va Morada También algo Bueno, el soberbio Se va mejorando un poquito No está mal Séptima máquina Última salud de chispas Hombre, morada. El coche de rally fuera, no lo quiero. Pues bueno, sí, sí lo quiero, pero quiero que me salgan otras. El chispas. ¿Por qué no sale el chispas? ¿Por qué? El bus de Londres, bueno, bueno, te lo compro, te lo compro. Común otra vez. Escapotable, faltan dos máquinas. Se masca la tragedia, eh, chicos. Mira que ninguna legendaria. Mira que ninguna legendaria, ¿eh? El swing. Mira, última, última máquina, chicos. Última máquina. Está todo dicho. Está a la suerte echada. Estoy firmando, ¿eh? Yo estoy flipando, no, no sé si vosotros también, pero yo lo he flipado. Y nada chicos, hasta aquí la apertura. Como siempre digo, como buen like, chicos, que no es que me guste, es que es muy bueno para el canal, que apoyéis con un like, porque así el vídeo, bueno, llega a más gente, hacemos Clash of Cards más grande. Suscribiros si no lo estáis y bueno, si queréis más contenido, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Apoyar a muerte. Venga, chicos, nos vemos. Adiós.